Técnicas Reunidas es de los títulos más bajistas de nuestro mercado, con mucha diferencia. Es cierto que semanas atrás hemos asistido a un interesante rebote, pero si lo miramos en gráficos de medio y largo plazo, este rebote no es nada. De hecho, es bastante pequeño, espírrico, digamos, en comparación con el último latigazo bajista que tenía origen en la zona de los 14 euros. Lo único a lo que agarrarse en este título dentro de la impecable tendencia bajista de fondo primaria es al hecho de que, dilataciones aparte, existe una potencial zona de soporte en el entorno de los 650-670, que es la zona o rango soporte de los mínimos históricos del valor. Concretamente, se corresponde con la zona de mínimos de octubre de 2020 y con la zona de mínimos anuales, lo que quiere decir que la ecuación rentabilidad de riesgo, en este caso para trading en el valor pasa por intentar abrir largos en los niveles de precio más cercanos posibles a la zona de 6,50-6,70 siempre y cuando nunca perforen precios de cierre en velas semanales la zona de los 6,50 euros.